Te saludo nuevamente desde Crescante y hoy vamos a hacer una meditación, un, una relajación donde voy a apagar mi cámara y donde te voy a pedir que te recargues perfectamente en el respaldo de tu silla ...o te sientes sobre el piso con las piernas cruzadas y la espalda recta... ...y si estás sentado en una silla... ...pongas tus pies bien firmes... ...sobre el piso... ...y las palmas de tu mano... ...sobre tus muslos con la cara hacia arriba como si estuvieran... ...mirando al cielo... ...y hoy te voy a... ...pedir... Que tomes dos respiraciones profundas inhalando y exhalando y nuevamente inhalando y exhalando. Y hoy vamos a hablar con tus ojos cerrados de la importancia de vaciar como un pre para poder recibir. Y para ello, te voy a contar una historia donde un profesor erudito llegó a la casa de un maestro zen. El profesor quería aprender sobre el zen. Cuando llegó el profesor, el maestro le mencionó eres bienvenido, invitando al profesor a a tomar un té. Ambos se sentaron en cojines uno frente al otro. Para preparar el té. El maestro puso una jarra con agua en el brasero de carbón frente a él. Mientras el profesor erudito le contaba todo sobre los libros que había leído sobre el Zen. Ya hervida el agua, el maestro hizo el té mientras el profesor erudito hablaba de todo el conocimiento sobre el Zen que había obtenido de otros grandes eruditos. Hecho el té, el profesor levantó su taza y continuó hablando sobre todo lo que sabía acerca del seno. El maestro empezó a servir el té en la taza del profesor erudito. Y siguió vertiendo y vertiendo y vertiendo hasta que el té se desbordó en el suelo. El profesor erudito exclamó. ¿Qué hace? La taza está llena, no puede contener más. Y el profesor, y el maestro C, le mencionó, tu mente es como la taza, ¿cómo esperas aprender si no vacías primero la taza? Para poder recibir a... Primero debes de vaciar tu taza, y eso significa dejar ir las preocupaciones propias, los pensamientos y los sentimientos que nos acompañan. Una persona con una mente de principiante, llena únicamente de curiosidad y desconocimiento, genera una actitud amplia, compasiva y carente de juicios que crea un efecto aspirador que obtiene la confianza de la otra persona y su voluntad para trabajar en asuntos significativos. Inclusive, pueden detonar sentimientos de vulnerabilidad, culpa, vergüenza o pena. Es una disposición a recibir cualquier emoción, Por ello que te invito a que cada una de tus conversaciones, tus charlas, tus pláticas, las logres bajar de tus juicios y creencias, simple y sencillamente para regalarte la posibilidad de aprender y la posibilidad de y el regalo divino de empatizar con la otra persona, porque empatizar no significa estar de acuerdo, pero sí significa entender la historia del otro. ¿Cuántas veces tú vas a una conversación o a alguna situación a tratar con la única, con la única idea de ganar? a costa de lo que sea. Y hoy, hoy te invito a vaciar, a vaciar tu cabeza y darte cuenta cuando se presentan en ti pensamientos, sentimientos y creencias que emiten juicios acerca de lo que ...está diciendo otra persona. El darte cuenta... ...ya es... ...generar conciencia. Y ...te voy a pedir... ...que con dos respiraciones profundas... ...abras los ojos... ...y... ...te permitas... Hacerte presente En el aquí Y en el ahora Y si te gustó esta relajación Simplemente dale like Y comparte Gracias Y nos vemos en la próxima